hacer investigación básica generar conocimiento es es primordial para abordar cualquier enfermedad y la trombosis pues una de ellas la unidad de genómica que yo dirijo colabora estrechamente con la unidad de trombosis y hemostasia de aquí del hospital de san Pau y nosotros básicamente nos hemos especializado en la base genética o sea, sabemos que la trombosis venosa tiene una componente genética muy importante de hecho la calculamos ya hace hace unos años la publicamos en el año 2000 que la base genética de la trombosis es del 60% esto quiere decir que la predisposición que tenemos a hacer un evento trombótico el 60% depende de nuestros genes por lo tanto la trombosis venosa Principalmente es una enfermedad genética y nosotros nos hemos especializado precisamente en la base genética a nivel básico que la trombosis sea una enfermedad de base genética, pues significa esto, significa que principalmente, principalmente la predisposición a hacer un evento trombótico es genético. Pero como todas las enfermedades complejas, necesitamos que también haya la parte ambiental, o sea, son factores genéticos que interaccionan con el ambiente. O sea, yo el, el símil que pongo siempre eh, es un símil alpinístico, que es que la genética es como la mochila que llevamos siempre puesta. Y ahí llevamos nuestros factores genéticos en la mochila. La llevamos siempre puesta. Y entonces es la vida la que nos pone en situaciones que pueden ser protrombóticas, aumentar el riesgo. Por lo tanto, nosotros vamos con nuestra mochila. Claro, cuantas más piedras llevemos en la mochila, más nos va a costar, a poco que haya alguna subida, pues nos va a costar, y entonces el símil es este, o sea, si tenemos muchos factores genéticos de trombosis, a, a, la, a la hora de enfrentarnos a situaciones pro trombóticas pues evidentemente los riesgos será mucho más alto, pero necesitamos, necesitamos el, eh, el, la parte ambiental, la parte genética, conocerla es muy importante, es muy importante porque no la podemos modificar, a día de hoy, de momento la parte la mochila nacemos con ella y la llevamos toda la vida, no podemos vaciarle las piedras ¿eh? en cambio la parte ambiental sí que la podemos modular ¿eh? o sea, estoy pensando ahora pues por ejemplo en anticonceptivos, que es un tema importante en el ámbito de la mujer y de la trombosis, pues claro, identificar a las mujeres que tengan un alto riesgo genético ¿eh? pues puede hacer que evidentemente la parte de los anticonceptivos sí que las podemos modular, y sí que la podemos decidir si se prescribe o no se prescribe este fármaco. No hay una región concreta en el genoma, hay factores genéticos que los tenemos distribuidos por todo el genoma. Entonces, lo que, lo que hacemos es, precisamente, nuestra estrategia es búsquedas genómicas para identificarlos. ¿Hasta ahora por dónde hemos empezado? Pues hemos empezado por lo más obvio. Si estamos hablando de trombosis, que es la generación de un coágulo, pues bueno, pues damos por hecho que toda la vía que es la cascada de la coagulación que es la que genera el coágulo y la trombosis pues tendría que estar implicada y efectivamente ya conocemos varios factores genéticos que afectan a factores de la coagulación que están implicados en el riesgo de trombosis entonces da lo mismo donde estén en el genoma o sea lo importante es saber qué factores porque tenemos herramientas de diagnóstico genético para identificarlos independientemente del sitio donde estén a día de hoy lo que se hace, ¿eh? hay unos criterios, los clínicos ¿eh? tienen unos criterios para empezar a mirar la base genética y normalmente pues, es un paciente que ya haya tenido antecedentes personales, o sea, si has hecho ya un evento trombótico hay que mirar, hay que saber por qué esa persona ha hecho ese evento trombótico, si tiene antecedentes familiares esa, esa persona aún no ha hecho un evento trombótico, pero tiene familiares de primer grado que lo ha hecho por lo tanto, ante una situación de riesgo, habría que saber si tiene base genética, porque en su familia hay trombosis, entonces básicamente con estas dos digamos con estos dos criterios ¿eh? con estos dos criterios habría indicación de empezar a mirar la base genética de la susceptibilidad genética a hacer un evento trombótico a día de hoy los factores genéticos que conocemos explican un 15% que podrías decir hombre pues un 15% es poquito no, es mucho o sea, si lo comparas con el conocimiento genético que tenemos del resto de las enfermedades complejas que prácticamente son todas las enfermedades que padecemos o sea Diabetes o infarto, por ejemplo, no llegamos al 5 o al 6% de la base genética que podemos explicar. En trombosis tenemos la suerte que conocemos más, el 15%, y con eso ya podemos hacer diagnóstico genético. Pero claro, de la trombosis en genérico. ¿eh? En el futuro, pues probablemente podremos mirar a ver si hay algún factor genético ¿eh? que que da un punto más y hace pues, que esa trombosis venosa profunda tenga más riesgo, de alguna manera, ese trombo de embolizar. ¿eh? Y porque está clarísimo que hay pacientes que hacen solo una trombosis venosa profunda, pero en cambio hay pacientes que hacen la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón como consecuencia, digamos, clínicamente grave.